Yo soy Ricardo Domínguez y los invito a mi canal de Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría conversar con ustedes acerca del café. Ustedes han visto cómo ha crecido de manera exponencial tanto marcas como variedades de café, como cafeterías en todas partes. Y qué bueno, porque el café sí realmente es una bebida apetecible y que por la mañana nos despierta todas las alertas de la mente y además tiene un sabor rico y nos invita a continuar la vida durante el día. Todo café y toda calidad de café depende del grano y aquí sí quiero hacerles a ustedes una aclaración. Hay dos variedades fundamentales del grano, la, la robusta y la arábica. La variedad robusta o cofea canéfora Contiene 100% más cafeína que la arábica Tiene mucho cuerpo y poca fragancia Y tiene al final un gusto amargo La variedad de arábica contiene 1.7% de cafeína Es aromático y suave al paladar Es de fácil digestión Es el de mayor consumo en el mundo Y puede usted encontrarlo en las variedades Mocha, Maragó, Guipe, Bourbon, Mondo Novo Leroy, Catura, Catuay, Marela y etcétera, etcétera. El siguiente paso después de elegir el tipo de café o la variedad de café que uno quiere es el tostado. Un tostado oscuro no tiene mejores ventajas que un tostado, un tostado suave. El tostado suave respeta perfectamente todas las cualidades naturales del grano, tanto el floral, como el de tierra, como todo el, el sabor completo. De manera que, si puede, elija siempre grano arábico de café con tostado suave. Todo café y toda mezcla de café tiene como base el café expreso o express. Y una de las variedades que más se piden, que más se solicitan y que más se venden en las cafeterías es el café capuchino. Del capuchino, aquí en México... Siempre lo preparan con 125 mililitros de leche y 25 mililitros de café. La leche con la que se prepara el cappuccino nunca debe llegar al punto de ebullición, ni sobrepasar los 70 grados centígrados de temperatura, porque se pervierte mucho el sabor. Y la espuma se produce con la lanceta de la máquina de expreso metida en la leche para hacer... Esta, revol esta revoltura y generar la espuma. Con esta lanceta se integran burbujas de vapor que son lo que van a darle este carácter espumoso y semisólido a la espuma. Aquí en las cafeterías regularmente nos dan esta fórmula de 125 mililitros de leche y 25 mililitros de café. Yo les sugiero que lo pida de esta manera. Pida un tercio de café express, un tercio de leche y un tercio de espuma de manera que el barista tenga la capacidad de meter la lanceta y hacer que la leche produzca un 33% de espuma en el contenido del vaso esa es la fórmula para un capuchino perfecto hay un tipo de café ideal para tiempos de frío o para tiempos de cruda y se llama carajillo el carajillo se sirve en un vaso de cristal Tres cuartos de café express y un cuarto del licor de su preferencia. El clásico se hace con anis dulce, con licor del 43 o con coñac, pero de hecho, cualquier licor que a usted le guste y que sea de su preferencia puede servirle. Se vierte el café y enseguida se vierte el licor. Una cucharada de azúcar se bate y se toma. No a sorbos cortos, sino a sorbos largos y rápido, Para que el cuerpo sienta lo que recibe, entre en calor y entre usted en ánimo, porque la mezcla de café, de cafeína y de licor, lo van a hacer que despierte usted por completo para iniciar sus labores del día. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que disfruten sus cafés, que disfruten su carajillo, si están crudos o si necesitan que se les quite el frío. Y... Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y los espero por aquí.